Detrás de la pantalla, gente que pierde la vida en el mar Y cuando llegan no les dejan pasar Europa está cerrada, los refugiados se olvidaron sin más Tierra de nadie es ahora su hogar ¿Y nosotros qué? A la fresca, estamos todos a la fresca A la fresca, tomando birras a la fresca Que poder condenar y no se la cara de vergüenza. Pero es que así está el mundo, chaval. Que cada cual resuelva sus problemas. Tú sigue igual, a la fresca. Estamos todos a la fresca, a la fresca, tomando birras a la fresca. Familias que van a desafiar y no te os cae la cara de vergüenza. Pero es que así es la vida, chaval. Que cada cual resuelva sus problemas. Y así nos va.